¿Qué tal muchachos? El día de hoy toca hacer los análisis sobre el gran parche que se ha venido en Marvel Snow. Muchachos, aquí les voy a explicar rápidamente la parte de las actualizaciones generales y he resaltado... Justo la partecita que es la más importante para mí. En este caso trata sobre el modo de rankings. Y acá lo que dice es que el número de cubos requeridos para subir de rangos se han visto decrecidos, en este caso o reducidos, de 10 cubos a 7 cubos. Creo yo que esta medida que ellos han hecho aquí muchachos es para aumentar el incentivo a que la gente pueda jugar una partida de 8 cubos. Ya que ahora una partida de 8 cubos te va a dar un poquito más de subir un rango. Lo que va a generar este tipo de cambios muchachos es que ahora se puedan de repente jugar partidas que lleguen hasta el final en este caso por 4 cubos o por 8 cubos ya que el incentivo digamos de subir un rango completo por una sola partida de 8 cubos va a ser mucho mayor y hará que los jugadores seguramente estén más dispuestos a poder jugar hasta el turno final y no retirarse antes y este siguiente cambio que vamos a ver acá muchachos es en compensación por el cambio anterior lo que están haciendo ahora es que ya no te van a regalar 5 rangos sino te van a estar regalando tan solo 3 rangos cuando alcanzas rangos que terminan generalmente en 0 no como 70 80 90 pues ahora simplemente lo que van a hacer es darte 3 rangos de obsequio en lugar de darte 5 de estos cambios que les acabo de comentar lo que más me ha agradado muchachos es que el incentivo de jugar hasta el final se ve aumentado eso es lo que más resalta de todo esto, pero aún así creo que la parte competitiva competitiva va a estar en el modo conquista cuando salga aún en mes de junio según Second Dinner. Y muchachos, sobre los balances que han hecho en las cartas en esta oportunidad con este gran parche, la verdad yo esperaba cosas más grandes, más importantes pero acá como ellos te dicen es que como el meta está tan saludable está tan diverso y la verdad son muy poquitos mazos los que están sobresaliendo en estos momentos en dentro de las mediciones que ellos tienen, es que lo que han hecho es hacer cambios que prácticamente se parezcan un poco a sus ajustes OTA semanales muchachos finalmente todos tenemos a Kitty Pride era una carta que habían prometido los desarrolladores que iban a regalarle a todos y creo que todos ya la deberían tener en estos momentos aquí como saben Kitty Pride es una carta que despierta algunos combos interesantes que están enlazados con Hitmonkey y también esta carta es un counter bastante fuerte de Nebula, muchachos y aquí vamos entonces a hablar de las cartas que le han hecho los ajustes, en este caso estamos con Crystal que tiene coste 4 poder 4, no le han cambiado en nada en ese aspecto sus stats pero lo que sí su habilidad ha sido cambiada ha sido reworkada en este caso estamos hablando de que la habilidad es que cada jugador roba una carta con efecto de revelarse pero qué es lo que pasaba con Crystal con su habilidad original sucede que para que tú puedas activar a Crystal tenías que jugarle en la ubicación del centro y sucede de que eso estaba muy sujeto al RNG también porque te podría haber salido alguna ubicación en el centro que no te hubiese favorecido para poder jugar a Crystal no estamos hablando de repente de un plunder castle de Santor de Jotun, Hein de Vormir, Dominio de la Muerte, o sea mil cosas que te pueden haber salido donde Crystal la verdad no hubiese podido haber sido jugada y era una carta pues ahí prácticamente que solo valía por los stats y no por su habilidad y eso es lo primero malo que le eliminaron a Crystal, lo segundo malo que le eliminaron muchachos es la parte de que te barajaba la mano ¿no? te sacaba las cartas de la mano y te ponía tres cartas nuevas y no necesariamente eso iba a ser un buen resultado muchas veces no te favorecía, te daban cartas de repente que no te servían de repente por ahí el mazo con el que más hubiese funcionado Crystal eran mazos Kazoo, generalmente que juegan cartas pequeñitas y para turno 3, turno 4 de repente ya no te quedaban nada de cartas en la mano y si tenías a Crystal ahí de repente te originaba no o te robaba 3 cartas nuevas lo cual te daba más combustible para seguir jugando en los siguientes turnos, pero esa situación era tan rara la verdad que por esa razón es que Crystal casi no se jugaba para nadie, es más muy rara vez le he visto a Crystal muy contadas veces con los dedos de la en estos 8 meses que tengo jugando Marvel Snap pero aquí muchachos hay que preguntarse si esta modificación que le han hecho a la habilidad favorece o perjudica a Crystal. Ahora muchachos, la habilidad de Crystal lo que hace es robar una carta para ti y una carta para el oponente a la vez. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser perjudicial o puede ser también beneficioso para ti. Porque todo depende de la suerte del robo de cartas acá. Puede ser que tu oponente robe una carta mala que no necesita no y prácticamente sea lo mismo que nada para él y puede que a ti te robe la carta que tú justamente estás esperando para poder ganar la partida. En este caso digamos que a cristal la lanzas en turno 5 no para poder robar una carta adicional y de repente termina siendo doctor doom esa carta que no hubieses robado de repente si no hubiese sido por cristal pero esta situación que te acabo de comentar acá sigue siendo una situación bastante aleatoria una situación donde cristal de repente pueda ser más favorecida dentro del mazo que use sin importar lo que robe el oponente puede ser en algún mazo otk estaba pensando en este mazo de Gela donde generalmente no importa lo que te lance el oponente pero si tú hiciste todo bien con Gela él al final va a terminar pues eh, reviviendo cartas tan fuertes que el oponente ni aún así poniendo sus mejores cartas te podría ganar. Pero bien, este mazo de Gela OTK así como otros mazos requieren de robo de cartas para poder funcionar O para poder asegurar en este caso el robo de las cartas necesarias para ejecutar este combo Había una carta que se estaba utilizando en algunos mazos como el de Mr. Negative o Galactus hace tiempo Que era Adam Warlock, pero Adam Warlock tiene una condición un poco complicada ¿no? Porque tienes que estar ganando en esa ubicación para estar generando el robo de cartas Y no necesariamente funcionaba siempre, ¿no? no te, no te garantizaba incluso a veces ni que robes tan solo una carta y aquí es donde entra Crystal muchachos para poder robarte una carta adicional sea en turno 4 o en turno 5 haciendo de repente que esa carta que estás robando sea la necesaria para poder ejecutar ese combo dentro de tu mazo. Y este ajuste que le han hecho a Crystal muchachos para mí vendría a ser una mejora, pero una mejora bastante pequeña con relación a lo que era la habilidad anterior o la habilidad original de Crystal donde la verdad no había forma de poder hacerla funcionar ahí. Y digo que esta mejora es pequeña muchachos porque creo que Crystal de repente pueda tener cierta utilidad pero en mazos muy nicho como los mazos de OTK Combo, ¿no? Haciendo de repente que Crystal a través de su habilidad te pueda robar esta carta que tal vez necesites para poder ejecutar toda la sinergia o todo el combo con ese masito. Así que... Por ese lado, les puedo decir que es una mejora, pero es una mejora bastante pequeña. No creo que sea un ingreso fuerte de Crystal al metajuego ni nada de eso, sino simplemente es una cosa que se tiene que ver con cuidado y se pueden hacer, se puede probar de repente por ahí a ver qué tal funciona en alguno de esos mazos y ver si puede tener alguna utilidad. Porque recuerden que por los stats no es muy atractiva tampoco Crystal. Si lo hubiesen subido al menos un puntito de poder más, un 4 o 5, hubiese aumentado mucho más el incentivo de jugarla también por su stat, pero aún así. Me parece que puede, se pueden hacer algunas pruebas y ver cómo va Crystal en este metajuego. Ahora muchachos vamos con el ajuste más polémico de todos. Vendría a ser Wave y qué es lo que ha pasado. No le han cambiado en nada sus stats. Coste 3, 3 de poder sigue siendo igual. Pero la habilidad la han reworkeado. ¿Qué ha pasado acá? Dice efecto de revelarse. Todas las cartas cuestan 4 hasta el final del próximo turno. Lo que han hecho aquí con este cambio de habilidad a Wave muchachos es hacer que todas las cartas sin excepción cuesten en 4 de energía hasta el final del siguiente turno ¿Qué estamos hablando acá? El efecto de Cera ya no va a servir. Ya no va a servir el efecto de Black Ball sobre Stature. Ya no va a servir el efecto de movimiento con Miles Morales. Ya no va a servir, digamos, eh, la sinergia que había con She-Hulk ni con Dead. Muchachos, y aquí lo que he hecho es hacer algunas pruebas entre Wave y Cera para ver si realmente la habilidad de Wave está sobre encima de la habilidad de Cera ahora. Como pueden ver acá, esta es una batalla amistosa donde hay unas pruebas de por medio. Y aquí eh, está jugando pues, el rival en la pantalla principal a Cera. Y yo he jugado a Wave, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que he hecho es activar a Wave. Y en este turno siguiente, todas las cartas cuestan 4 energía. No están costando 3 energía. O sea que acá la habilidad de cera prácticamente está anulada. Si te das cuenta, aquí ahorita voy a. Aquí se agranda eh, la imagen de la carta. Y como ven, está costando 4 y no está costando 3 de energía. Es más, acá el Sentinel también está costando 4 de energía. No está costando 2, ni 1, nada. Está costando todo. Es, pasó a costar ahorita 4 de energía. O sea, acá lo que estamos viendo claramente es que Wave está sobre cera. Ya muchachos, y aquí tengo la siguiente prueba donde estamos jugando Wave con Black Ball. Y aquí como pueden ver en su mano se encuentra Stature, ¿verdad? Acá lo que hace Black Ball es descartar una carta no de mi mano... Y luego va a pasar de que Stature debería costar 1, pero no cuesta 1, va a seguir costando 4 de energía. Esto quiere decir que lo mismo pasaría también con Miles Morales. Si está sucediendo con Stature, con Miles Morales debería ser exactamente lo mismo. ¿Esto qué quiere decir ahora? Que Cera está sobre la habilidad de Stature en este, en este sentido... Y ahora todo va a costar 4. Entonces muchachos, ahora ya no se van a poder jugar varias cartitas luego de haber jugado Wave. Ahora solamente, al igual que el oponente, vas a poder jugar una sola carta. Y aquí hay una ubicación que reduce también el coste de las cartas en uno que es Elysium. Pero creo que así viendo como está funcionando con Cera, seguramente con Elysium deberá funcionar igual. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que todas las cartas igual seguirán costando 4 de energía cuando actives el efecto de cera aquí muchachos ya se acabó la era de estar jugando varias cartitas luego de jugar a cera lamentablemente ahora así como el oponente vas a poder jugar una sola carta y lo que pienso aquí muchachos es que wave seguramente va a ser la nueva sandman va a ocupar seguramente el lugar de sandman y de una manera todavía más eficiente y saben por qué digo esto acá porque la única diferencia que hay entre wave y sandman es solamente el coste de energía que sandman es más caro es verdad que en los mazos de rampeo sandman se puede jugar desde turno 4 verdad dificultando digamos el uso de las cartas del oponente dependiendo al mazo que esté utilizando pero valgan verdades si tú quieres jugar digamos a sandman solamente en turno 5 para turno 5 más eficiente vendría a ser wave verdad porque tú puedes jugar a wave más una carta de coste 2 o coste 1 o dos cartas de coste 1 de repente o una carta de coste 2 y poner más poder de lo que vas a poner jugando a sandman en turno 5 y aquí muchachos creo que wave va a cumplir un mejor desempeño que sandman si es que se lanzasen en turno 5 y ahora hablemos de dead muchachos que más parece un ajuste ota que un cambio grande dentro de este parche verdad porque lo que han hecho acá es reducirle su coste de 9 a 8 y para qué han hecho esto para tratar de facilitar un poquito más de que dead de repente pueda ser jugable en turno 6 debido al nerfeo de wave antes del nerfeo de wave tú lo que necesitabas era generalmente destruir al menos dos cosas para que dead en el turno 6 luego de haber lanzado a wave pueda costar 2 de energía pero ahora eso ya no es posible por tanto el equipo de desarrollo se ha dado cuenta de esto y ligeramente digamos que ha reducido el coste de Dead para que sea un poquito más posible de repente de que para turno 6 pueda costar 4 o pueda costar 5 dependiendo cómo ha ido tu sinergia de, con el mazo de destrucción que quieras utilizarlo y así de repente a Dead la puedas utilizar también para turno 6 pero esto es bastante curioso porque lo que han hecho con el nerfeo de Wave es destruir totalmente este mazo de Death Wave que estábamos viendo y que estábamos jugando. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Death en un mazo de destrucción ahorita ya no va a ser tan viable por el hecho de que Wave ya no se encuentra presente con esta gran sinergia que había antes. Y también hay un mazo de Thanos que estaba utilizando a Death, a Logja o a Killmonger, a Wave, pero ahora con este nerfeo que le han hecho a Wave, muchachos, probablemente ya no sea tan viable utilizar este mazo de Thanos. Y una vez más. Me lo vuelven a nerfear indirectamente a Thanos Ahora muchachos El mazo que indirectamente ha quedado más favorecido Debido a este ajuste que le han hecho a Dead Va a ser el mazo de Galactus ¿no? Ya que a Galactus la verdad que lo que le han hecho a Wave No le afecta Y lo otro también es que a Dead hace que sea más sencillo Poder hacer la sinergia Donde pueda lanzar a una Dead Por coste cero Recuerda que Galactus lo que hace es destruir Todas las otras dos ubicaciones Y ahí generalmente hay muchas cartitas Para turno 5 Donde generalmente Galactus se activa y con esto, pues ahora va a ser más sencillo de que una Dead pueda llegar, digamos, a coste 0 de lo que antes en muchas ocasiones llegaba a coste 1, coste 2. Así que por ese lado, los jugadores de Galactus acá probablemente pues eh, se encontrarán más contentos debido a este cambio que se ha generado. Y recuerden también que este mazo de Death Wave estaba llevando cartas como Aero, que eran counters contra mazos de Galactus. Lo cual hace que los mazos de Galactus ahora, al tener esta ausencia de este mazo de Death Wave con el counter de Aeros, se vean un poco más fortalecidos tengan tal vez un poco más de presencia en este metajuego, lo que han hecho con White Queen no es un ajuste sino simplemente es una reedición del texto nada más para que se pueda entender mejor digamos la habilidad de White Queen y antes decía que roba una copia de la carta más alta, no, ahora solamente le ponen copia a la carta nada más, no, para que digamos que se pueda entender de que no está robando del oponente sino simplemente está generando una copia nada más de lo que ya tiene el oponente para que se pueda entender mejor digamos la intención de la habilidad de White Queen aquí pero bien muchachos vayamos rápidamente a las conclusiones de todo lo que acabamos de hablar aquí y qué es lo que pasa el equipo de desarrollo no ha querido meter mano en muchas cartas no ha querido hacer grandes o cambios significativos por el hecho de que ellos están viendo un meta bastante bueno un meta bastante estable y variado y por esa razón ahorita ha dejado seguramente muchas cartas que quería cambiar las ha dejado ahí para ver después si las cambia ahora el cambio más polémico de todos estos ajustes que hemos visto ha sido al de wave ha sido un nerfeo muy grande la verdad y prácticamente el de decirle adiós al mazo de destrucción donde podíamos ver pues que jugar a she hole a, Dead, a de repente a Doctor Doom, a Ero, ¿no? Eh, habían muchas cosas interesantes para jugar gracias al efecto que tenía Wave, pero eso ya no va más. Ahora pues, el mazo de destrucción me parece que va a reinar digamos, ya va a ser un mazo donde no tiene Wave, no tiene esas cartas como she ni Doctor Doom, sino de repente va a ser este mazo que le subí a mi canal hace poquito que es el mazo con Venom, ¿no? Y me parece que todo tiene conexión a Acá porque el equipo de desarrollo ha bosteado a Venom sabiendo de que iban a nerfear a Wave. Y con esto de repente el mazo donde está Venom con Deadpool, Death Master, Iron Man y todo eso, no iba a ser de repente el nuevo mazo de destrucción que se va a jugar ahora en lugar del otro mazo de wave que ha sido nerfeado. Ahora, muchachos, en lo personal, si ustedes me preguntan si estuvo bien o no el hecho que hayan nerfeado a Wave de esa manera. Miren, si es que este nerfeo hace de que no se limiten el diseño de cartas futuras, me parece que eso va a estar bien. A a pesar de que duela un poco así como antes han nerfeado otras cartas también por no limitar el tema del diseño de cartas así como Sabu por ejemplo que ya lo nerfearon un poquito y ya no se vuelve tan complicado o Quinje también que lo nerfearon y que el coste de las cartas ya no bajan a cero sino se quedan en uno hace digamos de que se pueda mantener una estructura no, eh, más saludable y que no fomente la toxicidad justamente en la parte de los combos que se puedan hacer donde sea demasiado potente o demasiado fuerte hasta el punto donde no haya manera de ganarle al rival que haya generado todas esas sinergias como les digo, ahora para mí Wave es la nueva Sandman del metajuego y probablemente se va a utilizar más que Sandman en turno 5 y poniendo más cartitas un poco más de poder haciendo de que sea más consistente la cosa obviamente tú tienes la situación controlada porque tú sabes lo que tienes en tu mano y sabes lo que vas a lanzar en turno 6 donde generalmente puede ser una carta muy buena como Doctor Doom por ejemplo y ahí te puede dar la chance de que puedas obtener la victoria sin problemas y muchachos ya saben que cualquier duda